Para las actividades presenciales te sugerimos llegar de 30 a 40 minutos antes. De lo contrario se perderá la entrada y no hay reembolso.